grabando. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tuvimos un día más de grabación acá de... No hay, no hay amor, en Buenos Aires. Buenos Aires. No hay amor sí. en Buenos Aires. Aires. Ahora tenemos un nuevo Blas. ¿Qué soy yo? Blas. Sí, Blas. ¿Cómo fue la grabación de hoy? Mm, me gustó. Está genial, sí, sí, sí. Bueno, de a poquito vamos y 2023 viene ahí y Rocío. Hola. ¿Quién es Rocío? Yo. yo. La hermana de Blas. La hermana de Blas, van a ¿Qué ver. ¿Y, y, y ¿Qué vos quién? Lisandro, el novio de. Esta, de esta, <risa> loca. Esta, esta loca. Esta loca que... Que ¿Usa lentes en.? Eh, adentro en... De, la casa. de la casa. Uso. No, está buena. ¿Por qué? Hay que ser fashion No, me lo robó a ver a mí. Hay que ser fashion siempre. Y son mi hermano, te tengo que robar varias cosas. Cosas bueno, la grabación siempre con buena onda y nada, estamos muy ansiosos para que salga todo. Ivancito está nos grabando, dale un hola. Hola chicos. Hola. Bueno, muy pronto acá para ustedes. 2023, sí. No puede ser. <risa>